Lico alue rara mi judío y huérara y suci na jatele chibiolánlega. reciblichi. Lico y suci anele alue huérara judío. Neonora honorume. Senbi nocha tireco reko reciblichi rawe Necho Nechgo aviena a Lico alue huérara judío ka melinarile esusi. Al buen ayume, sa guarigorica, al buen rawe recibirche. Ligue, guayo a mochilechgon, napugite aneligme, honorugme, boneo Jeka con anime nile, achigorga corile, napuriga, onorugme Aligue susi anele, al buen ra raamuljurio, e huera. La bichajun, napuneru y melagena. Al buen apuju, honorugme Pecha bone venile co yoga. Alguerioca pe achigorgas migru, napurigaitele, araziichi, alguer bone u nora, onorugme. Pileto wica achigorgas migru, napurigas mi bone u nora. Pileo noca, raguerra mehu bone inora. Ligue venira mehu su guabuga, napune wabone. Onorugme, ne onora nora, venir Vile natri, a veces matri metiga, napu ligue sa ne alwedio. ligue emi et negahavmla. guarura ho no honorugme, alwaku yame hu wigme, napugau chechgo a ligue honorugme inora, a yame hu alwachgo, napuiki, alwuevo liga ligue no honorugme, tabre justicia ora me hu ralambri yuga. Alwe onorugme ka, ye nochli yale, alwe bonne inora. Onorugme yale y nochli, alwe boné inora, napriga ramli animela, alwe onorugme inora wa rura kun, ligaminami napriga vuela niragua Vile dio table nirage teme onorugme inora, table nirage tem huchgo onora napuhu onorugme. Onorugme napuhura le bonne inora. Abien a la vischahhu napuneru y gena. Al werio nera ne chalgra, liges naput la nira onorugme. Alwed la lasenvi bestelmra onorugme yuga. Onorugmeka tablesi nega stigarmra napu la nirah onorugme. Alwed yoka mach gonareligme onorugma alwara. Tablesi negwanabestelmra, napu onorugme beste na Neka la grú Yatma seba raweli, napuglige rarambri a quemra, alwe Onorugme y norarra ichachi. Alwe rarambri, naputable Machimehu, honorugme co guarura. Ligarwe napuglage Pumehu, ligre Wamehu, Rase Marges prelmra, honorugme yuga natga. Neu nora honorugme, arwara alwara mehu, napurgauche jare yamra. Lige honorugme, bone alwara yale, alwereo bone inora, napuriga uchejare yamra Honorugme ca nechi yagru, napurga justicia, oramen pane, alwera lamli yuga. Napugiti Neka naugame, parebugachka, napurigar rioneraga. Tase krugme natawa emi, napune alanichi. Pilera huese bamla, nap subabga subigme, a ichachi, alega psantochi. Liga alwee ralambli, napu la semarga no cali, napu vijita ta Al ya. Alwee ralambli kaku a janmla, la semarga esprelemla yuga. Llega alwee ralambli, napu huestan no cali, alwee kaku hanmra naremia. Neka pecha bonet nateka justicia oragor lago yuga. Neka napuriga o nura nuran, wagrum. Lige napuneani labichahu Neka pecha napune nata pecha alarga garu Neka ruigru napurigani alwe napunechi chihura Lige susi amina raichle rega anile Nebo ne chusime ka Alwe mecone Arwe raicharka Neka anigru uchebile maruigo cheticone Ligue al Juani, anilimenil crum. Neca la machi, napuanile. Ligue émica, jura lejarerio, Juani, Rukenliga, chietis Lige Ligue Juanica table yegilga, ruile. Neca tablech gorresilago, napurigabilerio, la semarga ruimela, necheolga, churigas coney. Neca perruguigru yerra Emigu emi irga, lig napurigal rabuyasmra emi ale <tose> resitchi. Juanica napurgabil raosli nile, napuriga emi laitemra chongchi. Al hueca table yegli ruil lig ragu irkru cru su yuga natalchi. Al hueca ruil cru chet Salgamo lig emica, chile, huega nilga, ukabirawe cabirawe alwe raiche akisa, bueno tekmehu napujuan iruwi le, napu neruwi a bechigo na teckmehu, wa, la namra emi onorugme tejulari o no onorugme napu echi hekna, alwe boneruwi cheri koné, emi katable sinesho ake onorugme ichachi Ligabinami emika table sinetechgo onorugme. Table bichigi emi napu ani alwe napu onorugme jurale napugiti emika table huyera onorugme rachalila. Emika we rabenime ju onorugme rachalila. Aminabi beninaliga. Emika rabenimeli maje, yerra yera isli churiga prelitko onorugme yuga senbi neraga. Novi tablechgo namago emi yera isli. Yerra ichli onorugme Rachal la ruwi, ne. Novi emika tabletchego bichignigo napu ne rubi napuriga la ganilga la emi onorugme yuga nata. Neka tablechela reko la nirachi nechi emi o reko tablen la nirachi nechi. Neka huera sebli machi emi, ligera machi ne emi, tablet la ganilga eteo onorugme. Neonora, honoru Mehura nechi, pare bogachka. Vilepit natemeniru ramueca. Ligue emica Tabre rauyeri nechi. Sinecache vile se basa, Nochlioka, noche le oca, nata. Aligue co emi, rasemarga semarga yermla al reo. Emica tabri noche li neuga, napurgauchejare, la niramra. niramla. Napuriga niraga raichamla, emi orga. No vi tableth go la natgo kiame niraga raichamla, onorugme emi orga. Alkeri tablet la bichigmela Emi tase ne emi saila niraga raichamio Napulige pu onorugme yuga chine. Uchechgo vilerio marra raichle emi saila niraga. Moisesi hu alwe napu emi saila niraga raichle. Alwe napu emi huega Emi cabuemos mochi, napurgagu irmla. Novia al machgo, macho, emisaila ni raga raiz Ligue osruga chufcu apelichi, napura ichale Moisesi. La bichaju, emitable bichigrigo Moisesi rachalila. Al hueca nechigu irga osale, ligue emica table bichigrigo, <música> napunerubi. Emitable bichig saka napu <música> Moisesi <música> osale. <música> <música> Liko Tabrevich bichigmra Napu ruimelané.